Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de Soberanía y Memoria, ya en esta segunda temporada 2021, desde el Museo Malvinas, que es donde nos encontramos ahora, con este objetivo de continuar este recorrido de reclamo a soberanía, a pesar, digamos, de las inclemencias de la pandemia de coronavirus. Apostar también, digamos, a la virtualidad y al ciberespacio para seguir difundiendo este mensaje de que las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. En esta edición tenemos un invitado más que especial, nos honra con su presencia, el embajador cubano en la Argentina, Pedro Pablo Prado. ¿Qué tal embajador? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a los amigos que están asistiendo a esta transmisión. Bueno, el embajador eh, actualmente se encuentra... En el museo estamos en lugares distintos, tuvimos la, la oportunidad, digamos, de, de contar con su presencia y también de alguna manera recorrer un poco el museo. Ante todo, así pregunta, si se quiere, de curiosidad, ¿qué le pareció el Museo malvinas en la primera vez que lo, que lo recorría, que lo visitaba? ¿Cuáles fueron sus impresiones? Me parece un museo extraordinario, eh, en muchos sentidos, un museo educativo, un museo que, que transmite valores, que lo hace a uno encontrarse con la historia nacional argentina, que es una pieza indispensable de la historia de nuestra América, eh, con, lo hace también a uno encontrarse con las huellas del colonialismo español y británico en nuestras tierras, y el, sus consecuencias hasta el día de hoy. Pienso que en ese sentido, eh, los exponentes, los conceptos, las evidencias que el museo comparte, son de, no solo de un extraordinario valor histórico, museológico, sino que tienen un valor educativo y cultural esencial en nuestro tiempo para la formación de valores en los individuos, para la construcción de sentidos en una época en donde una de las principales formas de dominación de los poderes globales, eh, imperiales, es justamente la construcción de otros sentidos contrarios a los intereses de los pueblos. Bueno, muy bien, claramente acá coincidimos, ¿no? desde el Museo Malvinas, que se ha creado justamente en esta disputa, si quiere, de la subjetividad. Digamos, ¿no? Por eso no solamente apostamos a la presencialidad, eh, digamos, de lo que es el museo en términos físicos, de lo que fue eh, su inauguración en 2014, sino también a esta nueva modalidad virtual, digamos, ¿no? adaptándonos eh, al contexto histórico que estamos viviendo hoy en día. Otra de las preguntas que siempre tenemos, eh, si se quiere, bajo la manga para quienes forman parte de este ciclo de soberanía y memoria, es más de tipo personal, que si usted recuerda en qué momento usted se enteró de que hay una parte de América, ¿sí? América insular, sudatlántica, especialmente las Islas Malvinas, y que digamos, está ocupada de forma ilegal e ilegítima por una potencia europea, en este caso el Reino Unido de Gran Bretaña. Realmente la conocí de su existencia estudiando geografía de, de América en el secundario, porque el, cuando estudiamos la geografía nos daban en las clases como parte del, del aprendizaje el, los territorios en disputa. Ahí aparecía Puerto Rico, aparecían territor otros territorios del Caribe que entonces eh, estaban en, bajo el, el dominio colonial de potencias europeas y aparecían las Islas Malvinas, las Sandwich del Sur y las Georgias del Sur como territorios eh, que estaban también en disputa pero que pertenecían eh, a, a la Argentina. Es interesante esto que usted menciona porque esta pregunta disparadora a nuestros invitados por lo general los retrotrae a, a su infancia, quizás en la educación inicial, primaria, pero es interesante saber digamos que parte de la formación educativa de Cuba eh, también incluye, aunque sea nociones eh, digamos en términos de geografía, que, bueno, que evidentemente al sur del continente, eh, este, si se quiere este país hermano que es la Argentina, tiene una disputa de soberanía actual y vigente, con el Reino Unido de Gran Bretaña. Sí, yo creo que es muy importante porque el, el, en la educación, en la escuela, es donde comienzan a formarse valores, donde comienza a formarse el, la visión que los individuos tienen del mundo. Y si no se les explica desde niños el mundo tal cual es y no como quieren hacérnoslo ver. Eh, se corre el riesgo que los individuos crezcan con serias distorsiones de visión y de interpretación de los hechos del tiempo en que viven. Bien, y ahora sí, remontándonos un poco a un hecho, digamos, de nuestra historia reciente, que es parte de un feriado nacional, que es, que es una etapa muy, si se quiere, sensible de nuestra historia, son, digamos, los acontecimientos de 1982, la Guerra de Malvinas. Eh, ¿Qué recuerdos usted tiene...? de ese año, año 1982, de lo que fue la guerra? ¿Qué, qué impresiones le ha dado usted haber sido un testigo, digamos, de ese periodo? El, yo estaba estudiando el último año de, de, de, la, carrera, de, de la carrera de mi primera vida, eh, periodismo. Y el curso terminaba en el mes de julio, por tanto... El, ese segundo semestre, eh, en medio de los exámenes finales, eh, llega la noticia de, de los hechos eh, que se desatan el 2 de, de abril de 1982. La primera reacción eh, fue con, compleja, o sea, tratábamos de entender qué es lo que estaba pasando porque en ese momento eh, la Argentina estaba en una dictadura militar, pero al mismo tiempo estaba, se había lanzado a recuperar un territorio que era de la soberanía nacional de argentina. Era un, era un hecho complejo de entender, eh, además, qué lo había originado. Sabíamos por las noticias de los diarios, de la prensa, de la televisión, que el país estaba en un momento muy convulso. Eh, la, la dictadura ya no tenía como sostenerse en pie. La represión había escalado en niveles terribles y la protesta social y las luchas eh, populares en todos los ámbitos también tenían un nivel altísimo. Y la denuncia internacional contra la dictadura, el prestigio eh, eh, de, lo, de, el, de ese cuerpo eh, que controlaba el país, eh, estaba en, en el peor lugar que, que podía estarlo. Y a nosotros, eh, jóvenes, lejos de los acontecimientos, nos costaba un poco trabajo de entender aquello. Afortunadamente... Eh, en el, los medios de prensa cubanos, eh, ayudaron a hacer una lectura apropiada de lo que estaba ocurriendo, a traducir las noticias a partir de las distintas versiones que daban las diferentes agencias y sobre todo a partir de, de definiciones, eh, de principios políticos que habían guiado siempre la política exterior cubana que, que son el respeto a la soberanía, a la libre determinación, a la independencia de los pueblos cuando logramos empatar bien con esos elementos empezamos a entender eh, lo que estaba ocurriendo y a, a saber diferenciar la actitud de repudio a una sangrienta dictadura militar y la actitud de respaldo al pueblo argentino, a la nación argentina en sus derechos. Y ese fue el momento en que ya eh, yo pudiera decir que adquirí mayoría de edad en la comprensión de, del fenómeno Malvinas Bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que usted estaba mencionando recién una de las preguntas que teníamos acá pensadas digamos de cara también a quienes ven este programa este ciclo y quiere por ahí conocer un poco más digamos, de estos apoyos estratégicos que tenemos a lo largo de la región ¿Cuál es la posición de Cuba en relación a Malvinas ya sea en la actualidad o a lo largo de la historia? Bueno Cuba fue uno de los estados que votó en 1965 a favor de la resolución que llamaba de, de, de, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que llamaba a, a dialogar al gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con la Argentina para restituir la soberanía argentina a las islas. Nuestra posición, que como dije hace un instante, se apegaba desde ese primer momento a los principios cardinales del derecho internacional y a nuestro, y a nuestro profundo repudio a todas las formas de colonialismo y neocolonialismo, estaba asociada a, a los valores en los que creemos. Hay que recordar que en el año 65, cuando Cuba asume esa posición en Naciones Unidas y vota a favor de esa resolución. Cuba no tenía relaciones diplomáticas con Argentina. Habían sido rotas como consecuencia de las presiones de Estados Unidos para aislar a la Revolución Cubana. Y a Cuba no le importó no tener relaciones con Argentina, porque entendió que la causa de las Malvinas era una causa de descolonización era una causa de soberanía, una causa de independencia. Y por tanto, ahí el alineamiento no era con el gobierno argentino de, del momento cualquiera que fuere. Era una alineación con el pueblo argentino, con la nación argentina. Y eso está por encima de cualquier gobierno. Lo segundo es que esa posición se va consolidando en el tiempo a través de en el momento en que se logra inscribir el tema en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas que el tema se convierte en, en asunto de discusión en el seno del movimiento de países no alineados del cual Argentina era integrante en esa época y en ocasión de la guerra de las Malvinas, ostentando Cuba la presidencia temporal del movimiento de países no alineados, no solo le correspondió en calidad nacional asumir una posición clara, inequívoca, eh, a favor de, del pueblo y la nación argentina, como le habría correspondido a cualquier patriota latinoamericano y caribeño, sino que asumíamos el credo del conjunto de países no alineados para defender también el derecho de los argentinos a, a ejercer una soberanía plena y sentida sobre las islas. El, yo diría que ese momento fue muy importante. Porque combinaba las dos actitudes, la actitud en capacidad nacional y la actitud como líder del, del más representativo y numeroso eh, grupo de países de la comunidad internacional después de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y fue muy importante ese año 82 en la posición asumida por Cuba en las propias Naciones Unidas, la posición asumida por al, al celebrarse la cumbre, la séptima cumbre del movimiento de países no alineados en Nueva Delhi, donde Cuba eh, defendió fuertemente el derecho argentino a las islas, y como el, tuvimos que ahí también eh, discutir con algunos miembros del movimiento que presionados por, por el Reino Unido eh, querían evitar que se adoptara eh, la resolución en apoyo a la Argentina. Ya después de, de aquello, todo lo que se ha podido ver a lo largo del tiempo es una posición consecuente, permanente, apegada, como he dicho, a los principios del derecho internacional y que el, eh, no ha tenido variación. Si, eh, si algo tiene la política exterior cubana, es la lealtad a los principios y para nosotros el caso de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas sándwich del Sur Georges del Sur es un asunto de soberanía es un tema de descolonización y como tal lo hemos defendido lo acabamos de defender hace unos meses en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas donde Cuba fue electa eh, eh, vicepresidente yo debo decir algo adicionalmente porque es un, un, un sentimiento, una emoción que la visita al museo me ha, me ha motivado y es que el, nosotros tenemos muy fresca en la memoria eh, lo que significa un, una invasión militar de una potencia extranjera para ocupar eh, una parte de tu territorio, eh, para desgajar una parte de tu territorio. El, digo que lo tenemos eh, aproximadamente cerca porque unos 100 años en la historia es un soplo y no podemos olvidar que eh, justamente en fechas recientes se conmemoró el 117 aniversario del tratado que como del tratado entre eh, impuesto a cuba como resultado de la ocupación militar de la isla al final de la guerra contra españa por el cual se cercenaba parte de nuestro territorio y eh, se establecían bases navales y carboneras eh, que, que es lo que explica la presencia hasta hoy de la base naval de Guantánamo convertida en un campo de concentración, en un centro de tortura, en un lugar de detención ilegal de seres humanos y de violación de derechos humanos. Entonces, eh, nosotros tenemos eso muy bien aprendido de lo que significan el, esas herencias nefastas. Y segundo, porque el mes próximo conmemoraremos el 60 aniversario del, del ataque armado de Bahía de Cochinos que pretendía también crear un lugar de ocupación militar para desde ahí lanzarse a, a, a la ocupación de todo el país eh, con el pretexto de la de la Revolución Cubana. El nosotros nunca perdemos de vista que en la apetencia histórica de los padres fundadores de la nación americana, de Estados Unidos, está inscrito con letras bien claras que Cuba y las tierras del sur serían acaso en la más jugosa adición que pudiera hacerse a la Unión Americana. Lo único que no contaron con la voluntad de los que poblamos Cuba y las tierras del sur. Y, y hasta la fecha, eh, para nosotros eso es un, un, un desafío permanente, que es lo que ha explicado la larga eh, confrontación entre los dos países. Y, y, y como hablo de la invasión, hablo también entonces de la victoria de Playa Girón, de la victoria que permitió alejar eh, de, nuestras de nuestras costas el peligro de la usurpación de la soberanía eh, nacional, de la ocupación militar de la isla. Y donde se combatió no solo por Cuba, se combatió también por la independencia, la soberanía y la libre determinación de todos los pueblos de nuestra América. Al menos así lo sentimos los cubanos. De manera tal que el, ambos hechos para, se alinean eh, en mi memoria con las emociones, la, las percepciones eh, que he recibido hoy en la visita al museo. Es muy interesante lo, lo que contaba recién. Esta idea, por un lado, de... Que la política exterior cubana se proyecte en el largo plazo, ¿no? como una política de Estado en largo plazo, que, si se me permite la opinión, es la clave fundamental de una política exterior soberana. ¿sí? Esta idea de... Y de principios. Exactamente. Y de principios. Exactamente. Y este dato que yo no lo tenía, pero imagino que nos están viendo tampoco, de que. Cuba eh, adhirió ¿sí? a lo que fue el ingreso de la cuestión malvinas al Comité de Descolonización, que después se tradujo en la resolución 2065. A pesar de tener relaciones diplomáticas con Argentina, en un contexto caracterizado muy bien por usted recién, de presión en los Estados Unidos para que no haya ¿sí? relaciones diplomáticas con Cuba. De hecho, las relaciones diplomáticas con Cuba, si mal no me equivoco, corríjame, señor embajador, se reanudan para 1973, ¿sí? con. Eso. Con el retorno del... Exactamente. La en el año 62, todos los países de América Latina, excepto México, habían roto relaciones con Cuba bajo presiones de Estados Unidos. Habíamos sido expulsados de la OEA. Habíamos sido expulsados de todos los mecanismos hemisféricos. Sin embargo, Cuba siguió defendiendo las causas de los pueblos latinoamericanos porque... Entendíamos que esas causas no tenían que ver con gobiernos que no, que no representaban los verdaderos intereses nacionales, que no eran capaces de defender en aquel momento los intereses de, de, de sus pueblos. Sí, por eso es muy interesante esto porque rara vez uno ve esto en política internacional o en la historia de la política internacional, esta idea de, bueno, a pesar de que no hay relaciones diplomáticas, apoyamos igual una causa de soberanía. No, no es algo que uno ve de forma seguida a lo largo de la historia de las relaciones diplomáticas, y creo que es algo a destacar por parte de, de la política exterior cubana y del pueblo cubano, digamos no dejarse llevar por la coyuntura, tener, digamos como usted menciona recién, los principios bien claros, y a pesar de la coyuntura, defender lo que es algo que es estructural, que sería la independencia total de América respecto de eh, lo que sería el, el colonialismo europeo, ya sea español en una época, y, y en este caso la actualidad de nuestro país, Colonialismo británico. Ahora le quería eh, preguntar, digamos, ¿no? Eh, iba a preguntar por Guantánamo, pero bueno, ya lo acaba de, de responder, que es ta también una, una especie de enclave, digamos, ¿no? Sobre el territorio cubano, no en manos de los británicos, sino en manos de los Estados Unidos, pero un poco relacionado con la historia de Cuba, quería preguntarle para que usted le cuente a, a nuestra audiencia: que es que el pueblo cubano se ha caracterizado, ¿sí? Por una larga historia de lucha. De independencia, de emancipación, de liberación, si se me permite el término, ¿cuáles cree, digamos, para usted, a lo largo de la larga historia de Cuba, a de lo que mencionó recién de la resistencia y de la invasión estadounidense en Bahía Cuchinos, ¿cuáles son los hitos de soberanía de la historia cubana? Esos hitos en la historia que quizás, cursando en, en, en el sistema educativo cubano, uno aprende y entiende que son como los hitos más reconocidos de la historia de la soberanía de Cuba y del pueblo cubano. Una síntesis que se puede. Me pones ante un gran desafío. Bueno, volviendo a las fechas, porque las fechas ayudan a tejer el, el hilo de la historia. El 15 de marzo conmemoramos el 123 aniversario de la protesta de Baraguá. ¿Qué cosa es la protesta de, de Baraguá? Es un pacto, es, es, es una reunión que se produce en un lugar conocido como Mangos de Baraguá, entre el jefe militar de España en Cuba, el capitán general Arsenio Martínez Campo y el principal jefe militar del ejército libertador cubano, el general Antonio Maceo y Grajales. Las fuerzas cubanas en ese momento de la guerra habían transcurrido 10 años de guerra contra España estaban debilitadas, estaban divididas, eh, había hecho efecto eh, toda la, la actuación diversionista de, del gobierno español y también se habían constituido intereses económicos estadounidenses que trabajaban con España para debilitar a las fuerzas libertadoras cubanas. En esa coyuntura... Un grupo de jefes militares acepta pactar con el régimen colonial español una paz, una pacificación del país, en el entendido de que se había derramado mucha sangre y que eh, no, eh, ni el ejército español estaba en condiciones de seguir peleando, ni, la, ni, la, ni las fuerzas libertadoras cubanas estaban en condiciones de alcanzar la victoria. Y ese grupo de jefes militares aceptó ese pacto. Y entonces quedaba una parte, otra parte de los jefes militares cubanos liderados por el máximo jefe de ellos, Antonio Maceo, que rechazaba esa paz. Y se da esa reunión en Mangos de Baraguá. Y esa reunión termina con una protesta eh, que pasó a la historia como la protesta de Baragua, en la cual Antonio Maceo rechaza toda posibilidad de negociar la independencia del país, de renunciar a la independencia y al ejercicio de la libre determinación y a la, a, y a la posibilidad de una paz sin soberanía. Yo, yo diría que ahí está el punto de partida. Eh, José Martí decía de ese documento que era el documento más glorioso de la historia de Cuba. Y en, en torno a ello se puede resumir todo lo que después podemos ver en muchos otros momentos y documentos de la historia. Ahí, a partir de ahí nace el arroyo. Esa es la fuente de donde nace el arroyo que se convierte después en un cauce caudaloso a lo largo del tiempo. Por supuesto, después de la victoria popular eh, del primero de enero, vienen muchos, muchas más evidencias. Pero yo creo que también hay que decir que, que la revolución cubana, a lo largo del tiempo, antes de triunfar, ya había los cubanos, habíamos dado evidencias de ese apego a, a los valores, a los principios principales que deber, deberían regir la convivencia entre los seres humanos y que abrazamos cuando fundamos las Naciones Unidas. Y me estoy refiriendo a la manera en que nuestro país apoyó las principales causas eh, libertarias en América Latina. La Revolución Mexicana, por ejemplo la revolución de Sandino en Nicaragua, las revoluciones que se dieron en Sudamérica, eh, los, los, los, los, los pronunciamientos patrióticos, eh, la llegada de Perón al poder en la Argentina. No es casual que cuando eh, se está gestando el movimiento eh, para crear lo que hoy es la OEA, eh, en una reunión en Bogotá, Colombia, en 1948, un grupo de jóvenes cubanos y argentinos y de otros países estuvieran urdiendo un congreso latinoamericano de estudiantes para defender la causa de, de los pueblos de nuestra América. Y no es casual que Figuras como Fidel Castro y el, y el joven Antonio Cafiero en aquella época, eh, militantes de la juventud peronista, a, a, hubieran convergido en, en Bogotá en aquellas circunstancia. Me recuerda un poco el, el, la convergencia que se da en la conferencia monetaria de Washington cuando por primera vez se le pretende imponer a la América Latina y al Caribe la unificación monetaria en torno al dólar y el control de, de las finanzas y de la economía regional bajo eh, la égida de los bancos eh, y la moneda estadounidense. Y en esa conferencia que se celebra en Washington, la delegación argentina que presidía eh, Roque Sáenz Peña tenía a un cubano en su composición. Y ese cubano era nada más y nada menos que José Martí. Y juntos, argentinos y cubanos, volteamos en aquel momento, 1891, volteamos la conferencia y la, la primera parte de la reunión que, se, que transcurre durante varios meses del año 1891 termina en un fracaso. José Martí enferma y los Estados Unidos hacen todo lo posible, presionan al gobierno argentino para que separe a Martí de la composición, que, que era pa para entonces cónsul de Argentina en Nueva York y lo separe de la delegación argentina. Y entonces se da la segunda parte de la conferencia donde finalmente se llega a un grupo de acuerdos en ausencia de Martí. Pero es, es, hay un paralelo en la historia que, que coloca a los argentinos y cubanos en momentos claves en los que ha estado en juego y en disputa la soberanía nacional, la independencia de todas las naciones del continente. El, hay muchos otros episodios, ya mencioné eh, Playa Girón por lo que por lo menos para los cubanos eh, significa en sentido de, de contribución a, a la independencia latinoamericana. Pero están los posicionamientos asumidos en las declaraciones de La Habana, en la primera y la segunda declaración de La Habana, que fijan principios irrenunciables de la política exterior cubana y que han servido de guía a lo largo de todos estos años en el ejercicio eh, internacional y regional de nuestro país. Yo debo decir que Cuba, eh, a pesar de que los gobiernos le viraron la espalda en su momento, Cuba jamás se sintió apartada de sus hermanos latinoamericanos y caribeños, que tuvo siempre su compañía. Yo conocí recientemente a un periodista argentino que estuvo preso en el penal de Rawson. Por supuesto, en una fecha más reciente. Y él no, te, no conocía una historia extraordinaria eh, de los presos políticos de la época de la dictadura de la NUCE, que escribieron y le pusieron música a unos versos, los grabaron en un casete de su de cinta, no sé cómo, en una prisión. No sé cómo hicieron salir ese casete de la prisión, cruzar el mar, llegar al continente, viajar y terminar un buen día en La Habana, para que unos músicos cubanos la la inmortalizaran, la hicieran pública, que es la, la famosa canción del Chamamea Cuba, que es un, un himno eh, Latino, latinoamericano de solidaridad con, con nuestro país. Y que donde quiera que se, se reúnan latinoamericanos, esa, ese canto, esos versos de los presos argentinos del penal de Rawson, eh, que arriesgaron su vida, para escribir una canción y sacarla del penal y hacerla llegar a Cuba, eh, se convirtieran en un, en un himno. Y esas son las cosas hermosas que, que, no, que nos unen, no, nos inspiran y nos levantan todos los días. Eh, no lo he dicho, pero esa historia eh, es inescribible si no mencionamos eh, los cubanos el, nuestra gratitud eh, y nuestra lealtad permanente hacia un hombre que marcó la historia de Cuba y de alguna manera de la humanidad en el siglo XX, que nació en esta tierra, pero que eh, con extraordinaria pasión proclamó un día en las Naciones Unidas cuando se le cuestionaba, en las Naciones Unidas no, en una, en una reunión de cancilleres de la OEA en Punta del Este, eh, pro, eh, proclamó que, se, que era argentino, que era, que era cubano y que se sentía tan latinoamericano como cualquiera de las ilustrísimas señorías de nuestra América. Ese hombre era Ernesto Che Guevara, eh, y fue uno de los que más contribuyó a la construcción de esos valores, de esos principios que guían la política exterior de nuestro país. Es muy interesante todo esto que usted mencionaba, porque quizás quienes no estamos, eh, no conocemos en profundidad la historia de Cuba, hay, hay casi una especie de prejuicio, ¿no? que la historia de Cuba nace el primero de enero ¿no? de 1959, y sin embargo, por lo que usted nos está contando, Cuba era Cuba, por decirlo de alguna manera, antes, digamos, de la Revolución, ya había una personalidad, eh, ya al momento de lo que fue la, la Guerra de Independencia a fines del siglo XIX, ¿no? Tomando a José Martí como uno de los mejores ejemplos, que bien está, está bien recordar que los vínculos entre José Martí y la Argentina eran muy profundos, sobre todo en ese hecho, ¿no? De esa conferencia frustrada en 1891, también me recuerda a otra conferencia frustrada, no sé si usted la recuerda, en Mar de Plata, en nuestro país, en el año 2004, ¿no? eh, cuando fue la, la, la reunión de la ALCA, que también, digamos ¿no? en este cónclave, si se quiere, latinoamericano, donde de alguna manera, humildemente lo digo, ¿no? Argentina fue protagonista, además de ser eh, la anfitrión de esa reunión, se replicó de alguna manera, eh, más de 100 años después, esta especie de sí. conferencia frustrada, ¿no? como decir, bueno, digamos... Esta reinterpretación de la doctrina Monroe, ¿no? como nosotros llamamos, de eh, América para los americanos, pero ¿qué es América? ¿Cuál es la definición de América? ¿Cómo, cómo hacemos para converger eh, los intereses americanos de norte a sur sin que eh, choquen y, y se nos permita a nosotros los pueblos de Latinoamérica crecer y, y desarrollarnos. Yo quería retomar algo que usted dijo así una, para hacer una pregunta concreta, que es que, que, que parte digamos, de la historia de Cuba, si quiere, de la historia económica de Cuba, Usted mencionó la conferencia OEA del año 62, donde Ernesto Che Guevara fue un protagonista y en Punta del Este. ¿Qué es el bloqueo a Cuba? Es algo que a veces se ve en los medios de comunicación, se lo da por sabido en los titulares, pero no se explica. Cuéntenos, usted embajador, así en primera persona, ¿qué es el bloqueo económico a Cuba y cuáles son también las consecuencias que trae eh, al pueblo cubano? El bloqueo es una política de Estados Unidos eh, establecida con el objetivo de derrocar a la revolución cubana y de restablecer el control estadounidense sobre la isla esto dicho así puede parecer una simpleza o una consigna o puede, decir, puede parecer una frase hecha para justificar algo hay que recordar que el, el bloqueo es una cadena de decisiones ejecutivas primero, que se fueron eslabonando desde el mes de marzo de 1959, que tienen especial, eh, que toman especial connotación en junio del propio año 1959. Fíjense, en marzo, Cuba, la revolución cubana llevaba dos meses en el poder. Ni siquiera se había proclamado. La ley de reforma agraria que suprimió el gran latifundio que existía en Cuba de, de las grandes compañías estadounidenses, la United Fruit Company y, y otras. En junio vienen por la cuota azucarera. Es decir, Cuba, el mercado azucarero estaba repartido el mercado azucarero de Estados Unidos y los países productores de azúcar compartían una cuota en ese mercado. Le suprimen la, la cuota a Cuba, Cuba se queda sin mercado. Y entonces ahí es donde aparece la Unión Soviética que nos compra todo ese azúcar. Pero hasta ese momento todavía en Cuba había condiciones. O sea, el país podía comercial, comerciar normalmente con el resto del mundo, las empresas podían invertir en la isla. No había otro tipo de conflicto que impidiera una relación económica normal para Cuba. En los años sucesivos se van sumando medidas de carácter ejecutivo dictadas por el presidente que cerraban cada vez más los espacios económicos de Cuba. En el año 92, esas medidas adquieren por primera vez una codificación como ley federal de los Estados Unidos adoptada por el Congreso, prohibiéndonos ya no las relaciones con empresas estadounidenses, sino con subsidiarias de terceros países que, fueran, eh, que tuvieran relación con empresas norteamericanas. Y prohibiendo además a los barcos del mundo, de cualquier país del mundo, que entraran a puertos estadounidenses si antes habían tocado puertos cubanos. Así de, de sencillo. En ese interín es desclasificado un documento clave para entender qué es lo que estaba pasando. En abril de 1960, el subsecretario de Estado Lester Mallory había escrito al subsecretario de Estado Roboton un memorando en el que reconocía abiertamente que no existía en Cuba una oposición creíble al gobierno de Castro, que el pueblo de Cuba apoyaba al gobierno revolucionario y que la única manera de derrocarlo, era privándolo de recursos para el funcionamiento de la economía, provocando hambre, miseria, enfermedades y desesperación para que el pueblo se sublevara y derrocara al gobierno. El año pasado se cumplieron 60 años de que ese documento fue escrito. Durante 60 años han aplicado una política que obedece a la definición que se da en la Convención sobre Genocidio de las Naciones Unidas acerca de lo que es un acto de genocidio. Pero no solo eso, en el año 1966, mil, disculpen, 1996, bajo presiones de los grupos, cubanoamericanos de la Florida, el Congreso de Estados Unidos aprobó y el presidente de los Estados Unidos firmó una ley federal conocida como Ley Helms-Burton que consagró, no solo codificó todo lo que se había producido en materia de decisiones administrativas, ejecutivas y legislativas sobre el tema bloqueo, sino que lo consagró en un gran paquete federal y lo condicionó, o sea, condicionó el levantamiento de las medidas a que el gobierno cubano renunciara, desapareciera la revolución cubana, desapareciera la constitución de la República de Cuba, se disolvieran las instituciones cubanas, el pueblo de Cuba le pagara al gobierno de Estados Unidos lo que ellos consider consideran que son deudas que tenemos con ese país, deudas que por su monto diez generaciones de cubanos estarían pagando. Y solo entonces, al cabo de diez generaciones de cubanos, se le daría a Cuba el derecho a elegir un gobierno propio, mientras el país estaría tutelado por un administrador que en nombre del gobierno de Estados Unidos haría el reordenamiento de la isla. Las palabras a los argentinos deben recordarle, eso, esa, ese reordenamiento debe sonarle muy mal a los argentinos que tienen memoria porque saben el valor el, y el dolor que causan esos reordenamientos eh, eh, constitucionales en la historia de un país. Entonces, vamos a cumplir 61 años de la aplicación de aquel eh, documento infausto. 25 años se acaban de cumplir de la aprobación de la ley Hans -Burton. Todo eso está vigente, pero no solo está vigente. Durante los últimos cuatro años del gobierno de Donald Trump, fueron adoptadas 244 acciones punitivas contra Cuba. 244 acciones adicionales. Y solo en el año 2020, de esas 244, se adoptaron 90, solo en un año. Dirigidas a golpear en los lugares más sensibles, a la población, a la familia cubana, a los nuevos empresarios eh, y emprendedores. Estados Unidos, que se la pasa aleccionando al mundo sobre empresa privada y, y el, el sagrado derecho de la propiedad privada. Lo primero que hizo durante el gobierno de Trump fue destruir a las empresas, a, lo, a los pequeños negocios que estaban surgiendo en Cuba. Privó, rompió la comunicación entre las familias que viven en Estados Unidos y las familias que viven en Cuba. Impidió la comunicación entre los dos países. Canceló los vuelos, los, eh, los arribos de, de cruceros, la comunicación cultural, artística. Incluso 22 acuerdos suscritos con el gobierno de, de Barack Obama que eran del mayor interés de Estados Unidos. Asun, a, a, acuerdos que tenían que ver con asuntos de seguridad nacional, de, de, de lucha contra el narcotráfico en la frontera sur de Estados Unidos, de lucha contra el tráfico de, de personas, de lucha contra los derrames de hidrocarburos en, en, el, en el mar, de la protección de los ecosistemas marinos que, que, que compartimos los dos países. Entonces, uno se pregunta eh, si realmente eso, esa actitud siquiera obedece al interés nacional de Estados Unidos. En el fondo uno descubre que está animada por profundos sentimientos de revancha, de venganza, de odio, eh, por lo que ha significado la revolución cubana eh, para el pueblo de Cuba, pero también para el resto de los pueblos de América Latina. De manera que el, el bloqueo se mantiene en nuestro, hoy, en este momento, con un saldo altísimo en daños. Eh, si se calcula a precios constantes del oro eh, lo acumulado en 60 años, eh, el, el valor de los perjuicios causados a Cuba asciende a más de un billón de dólares. Es decir, estamos hablando de más de un millón de millones de dólares, para que no haya problemas de traducción. Mientras que solo en el año fiscal que va desde abril de 2019 a marzo de 2020, los daños fueron de 5.500 millones de dólares. ¿Puede un país desarrollarse normalmente en esas condiciones? ¿Puede un país comerciar normalmente en esas condiciones? ¿Puede un país tener eh, relaciones económicas libres, despojadas de presiones, con un mundo donde las economías se han transnacionalizado, donde las, las empresas se han internacionalizado? donde los componentes de diversos países integran los productos finales que, se, que salen al mercado y nosotros no podemos adquirir nada que tenga eh, más de un 10% de componentes estadounidenses. O por ejemplo, que ningún país pueda venderle a Estados Unidos un acero, un tornillo que tenga en su composición níquel cubano, para hablar de uno de los principales rubros de exportación cubano. Entonces, el, el bloqueo se ha convertido en un hecho demencial, por lo cual la, prácticamente la totalidad de los estados del mundo eh, han votado su condena durante los últimos 28 años en las Naciones Unidas, exigiendo a los Estados Unidos poner fin a esa política. Ahora, el bloqueo tiene un saldo humano que no se puede contabilizar. ¿Quién puede calcular el sufrimiento de una madre porque Cuba no pudo comprar el medicamento para que, que, que solamente lo produce una transnacional estadounidense, una empresa estadounidense, y que no tenemos derecho a comprarlo? ¿Quién puede narrar el sufrimiento de un hijo? al ver que su padre sufre una obstrucción coronaria y el catéter que le puede salvar la vida, solo lo produce una firma de Estados Unidos y Cuba no puede adquirirlo. ¿Quién habría narrado el sufrimiento de millones de personas cuando en el año 91 impidieron que Cuba pudiera comprar el cloro con el cual se iba? A glorificar el agua de la ciudad de La Habana en los próximos seis meses. Eso ocurrió y están las evidencias que lo documentan. Tendría que morir la población de una ciudad entera. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para someter a un país, para humillar a un país, para rendir a un país, para apagar lo que ellos consideran un mal ejemplo. Por eso nosotros hacemos cuenta de todas estas cosas y las denunciamos y contamos con el acompañamiento, el apoyo de los hermanos latinoamericanos y caribeños que todos los años no solo votan a nuestro favor sus gobiernos en Naciones Unidas, sino que nos acompañan en las luchas populares, en la denuncia pública, en las demandas en todos los espacios posibles por su eliminación eh, Más que interesante, no porque es un tema que requería una explicación un poco más profunda, más que un mero titular de los medios de comunicación, porque es, es muy poca quizás la, la información que uno tiene en, en los medios del de, de día a día pero retomando un poco lo que usted mencionaba al final, y, y para ir fi, finalizando como, como una última pregunta nosotros en nuestra experiencia reciente en términos del reclamo de soberanía por Malvinas, se agregó una variable que si bien ya se venía hablando ya incluso del siglo XIX, tomó cuerpo y hechos concretos eh, en el siglo XXI, que es la integración latinoamericana como una herramienta para la defensa de nuestra soberanía en el Atlántico Sur. ¿Cómo, cómo ve usted hoy la integración, la necesidad de la integración como principio, la coyuntura actual del siglo XXI, o quizás esta idea de la integración como una herramienta necesaria, indeclinable para la liberación definitiva de los pueblos de América. Mira, yo, el, los cubanos, en realidad la revolución cubana, eh, desde su origen, desde el momento en punto en que nos alzamos en armas contra el poder colonial eh, español el 10 de octubre de 1868, la revolución cubana, los revolucionarios cubanos, el pueblo de Cuba, eh, hemos visto eh, nuestra existencia como nación libre, independiente y soberana, siempre en el marco de nuestra pertenencia a la América Latina y el Caribe Unidos. No es casual que lo primero que se hizo para enfrentar a la revolución cubana por parte de Estados Unidos, fue romper la relación de América Latina y el Caribe con Cuba. O sea, eso no fue casual, eh, quebrar la, el, el, la relación de unidad. Y eso es lo que hemos visto además manifestarse todos estos años. En el proceso que se inició en, en los años 90, de acercamiento, de, de mayor identificación entre los países latinoamericanos y caribeños, acerca de la necesidad de actuar de consumo en las relaciones internacionales como una región integrada de cara a los grandes bloques regionales que se habían configurado y a los grandes poderes internacionales. Este proceso ha transcurrido en, en, por difer diferentes etapas de maduración y como todo proceso histórico también ha tenido sus momentos de retroceso. Sin embargo, yo creo que no hay nadie hoy en América Latina y el Caribe que pueda negar que el tema de la integración de la unidad es imprescindible para la supervivencia de nuestros países, de nuestros pueblos, de nuestra cultura, de nuestra historia. Que eso pasa también por algo en lo que desgraciadamente nos quedamos atrás en la etapa de avance previo, que fue una etapa de avance político, diplomático, cultural, pero nos quedamos atrás en la parte del avance económico, de la integración económica. De la manera en que buscamos cómo complementar nuestras asimetrías, cómo integrar nuestras economías, cómo lograr que el, nuestras empresas integren no solo saberes y capitales, sino integren también trabajos, esfuerzos, resultados y mercados para lograr un desempeño internacional de América Latina y del Caribe mucho más integrado y mucho más libre e independiente. Yo creo que el, eh, nuestra región tiene grandes oportunidades ante sí, tiene las herramientas eh, políticas y tiene las herramientas de derecho eh, que están marcadas por todos eh, aquellos principios que quedaron refrendados en la constitución de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y que están consagrados en, no solo en la Carta de las Naciones Unidas, sino en otros instrumentos que las distintas agrupaciones subregionales fueron conformando en el tiempo, como los, que, los instrumentos que establecieron el MERCOSUR o los que establecieron la comunidad andina o los que establecieron el... Eh, el el sistema económico centroamericano, el, el sistema de integración centroamericano, el SICA, sino también lo que se quedó consagrado en la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz, que es uno de los documentos más extraordinarios de nuestra época y que constituye una, una, una hoja de ruta de ese proceso tan anhelado por nuestros pueblos es un proceso que va contracorriente de los intereses hegemónicos, de los intereses imperiales, de los intereses de las de las oligarquías transnacionales. Es un, es un proceso de construcción de vencer prejuicios, de identificar y ser capaces de hacer prevalecer todo lo que nos une por encima de lo que nos diferencia o separa. Pero el, el, que yo tengo la convicción que es un proceso irreversible. Demor, lo podrán demorar, pero no lo podrán impedir. Por eso yo, los cubanos, somos eh, convencidos de que el, la unidad de nuestra América, la integración de nuestra América, es el colofón de todos los sueños, de todas las aspiraciones, de todas las luchas, por las que por más de 200 años nuestros pueblos se han esforzado. Bueno, embajador, muchísimas gracias, la verdad que por sus palabras y esta entrevista, por su presencia también en el Museo de Malvinas, me voy a quedar con esa última frase, de esa realidad que parece ser inevitable, que se puede demorar, pero que tarde o temprano va a suceder, yo me permito eh, digamos, utilizar su frase también para aplicarla a nuestra recuperación definitiva, a nuestra soberanía en las Islas Malvinas, es algo que se podrá demorar, pero que es inevitable. no va a ocurrir. Exactamente, eh, y, y que quizás el día que recuperemos definitivamente de nuestra soberanía en el Atlántico Sur, se, se dé en simultáneo con esta tan anhelada integración latinoamericana, que es parte de nuestros sueños más primigenios como, como pueblos independientes y, y soberanos del continente americano. Así que desde ya, en nombre del museo también, muchísimas gracias por, por su presencia, por su visita, por su participación en este programa, eh, por esta entrevista maravillosa, donde también pudimos aprender un poco más, si se quiere, de la historia el pueblo de Cuba. Muchas gracias Juan, muchas gracias Edgardo, muchas gracias a todos los amigos del museo y al, y al gran pueblo argentino, sobre todo a sus niños y jóvenes, un fuerte abrazo. Bueno. Y quienes nos están viendo ahí en el programa nos encontraremos en una próxima transmisión de este ciclo de Soberanía y Memoria, segunda temporada 2021. Hasta la próxima.